Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con trailers, regresos, nuevas series y mucho más. En nuestra primera noticia tenemos que el fenómeno webcomic Lack a Daisy dio el salto al mundo de la animación indie, con un nuevo piloto estrenado el pasado 29 de marzo. Lack a Daisy, de Animated Short Film es el primer proyecto multimedia de Iron Circus Comics de Spike Trotman, una pionera editorial de cómics. El corto fue originalmente financiado por crowdfunding por una suma de 330 mil dólares gracias a casi 6 patrocinadores. Esta historia se encuentra ambientada en San Luis, Missouri, en medio de la prohibición. La Daisy es un bar clandestino escondido en una cueva debajo del Little Daisy Café, donde mostrar el símbolo del club de una baraja te da acceso a todo el alcohol ilegal y la música que desees. El bar está repleto de gangsters, policías corruptos, traficantes de ron, entre otras cosas, y son literalmente gato jazz. Este proyecto ha ganado una increíble popularidad los últimos años, y tiene talentos como Ashley Nichols, quien anteriormente ha trabajado en proyectos como Hasbin Hotel y Far Fetched Show. Así que sin lugar a dudas, esta animación tiene un sello de calidad. Si quieres ver el piloto completo, puedes encontrar el link en la descripción. Continuando con las noticias, recientemente se reveló el primer tráiler promocional de Unicorns Warriors Eternal. Pero antes de que fuera oficial, el clip se había filtrado y se encontraba por todo internet. Yo por supuesto también aproveché de dar la noticia en mi Twitter, pero oh por Dios casi me banean la cuenta por la gracia. Pero no se preocupen que ya recuperé mi cuenta. Como les decía, Adult Swing ha lanzado el primer tráiler de la próxima serie animada de Jandy Tartakovsky que se estrenará en Adult Swim el 4 de mayo a la medianoche y se transmitirá en HBO Max al día siguiente. Los nuevos episodios debutarán semanalmente en Adult Swim y Toonami. La serie se lanzará a nivel mundial el 5 de mayo. Y hablando de Adult Swim, Warner Bros Discovery informó que el Cartoon Network tendrá un cambio notable en su programación, ya que el bloque de Adult Swim ahora se empezará a transmitir a las 7 pm a partir del 1 de mayo, algo que sucede por primera vez en su historia, y que le da al bloque alrededor de 11 horas de duración. Según varias entrevistas dadas por Michael Llewellyn, actual presidente de Cartoon Network, el objetivo principal es impulsar a Adult Swing en 2023 y futuros años, con más presupuesto y horas para series animadas para adultos. Además de Unicorns Warriors Eternal, se ha confirmado la emisión de My Adventures with Superman en el bloque próximamente. Entre otras noticias, tenemos nuevo tráiler de lo que será el regreso de la nueva isla del drama. Esta será la octava temporada de la franquicia y se espera que cuente con un total de 3 episodios y 16 participantes en total. La serie ha sido adquirida por Warner para su emisión en toda América Latina, pero aún no hay fecha de estreno oficial, como siempre los mantendré informados. Continuando con las noticias, después de tres largos años, The Dragon Prince regresó a Netflix en noviembre para su cuarta temporada. Afortunadamente, los fanáticos no tendrán que esperar otros tres años ya que se confirmó que la quinta temporada estará en Netflix en los próximos meses. Y es que recientemente recibimos la noticia de que la temporada del Misterio de Árabos se estrenará en algún momento de verano de este año 2023. Antes de continuar, quiero invitarte a seguirme en Instagram, donde estamos más en contacto y les comparto fotos y stories. También sígueme en mi perfil de Twitter donde les traigo al momento noticias, datos y más. Puedes encontrarme como Polaris M76. Los links los tienes en la descripción. Entre otras noticias, Disney ha publicado un nuevo tráiler de Elemental, la nueva película de Pixar que llegará próximamente a las salas de cines. La historia se desarrollará en un mundo habitado por seres de agua, fuego, tierra y aire. La historia presenta a Ember y a un joven llamado Wade, y juntos descubrirán lo parecidos que son en realidad. Dirigida por Pete Son, la película llegará a los cines el 15 de junio. Y hablando de estrenos, Netflix ha anunciado una nueva serie animada que llevará por nombre Gentry Chow vs. The Underworld. La historia seguirá a una chica chino-estadounidense que vive en el pueblo de Texas, y se entera que un demonio quiere cazarla por los poderes sobrenaturales que posee. De momento no hay una fecha prevista para su estreno, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Continuando con las noticias, tenemos buenas nuevas para los fanáticos de The Old House, ya que el final de la serie, luego de que se transmite en televisión el 8 de abril en Disney Channel, llegará a Disney Plus el 9 de abril. Luego de tres años desde su estreno, veremos el final de esta espectacular serie, y estoy segura de que llenará todas las expectativas, aún teniendo el tiempo en contra desde su cancelación. Y hablando de estrenos, recientemente se reveló un nuevo teaser de lo que será la nueva película animada Miraculous Ladybug Awakening. En el mismo se reveló que habrá un nuevo tráiler que se lanzará el martes 4 de abril. La película por el momento tiene programado su estreno para el mes de julio de este año 2023. Para finalizar... Tenemos que Glitch Productions recientemente confirmó que el próximo episodio de Murder Drones se estrenará el día 7 de abril, bastante rápido en comparación a su anterior episodio. La noticia se confirmó a través de Twitter con una imagen promocional. Por ahora no tenemos ningún tráiler, pero seguramente pronto saldrá algún adelanto. Como siempre, los mantendré informados.